Buf, qué calor fa Pues nada de fecalo, hay dos sols Monta la piscina Lo siento, yo tan causa rompí una bombona del cloro ¿Nos de monta río? Uy no, que yo le tengo miedo a las culebras Y yo a las truchas Y yo a las pedretas chicotas Ahora que él piensa, yo me fa miedo las arañas. Pues ¿qué son. ¿Von toma un vermú? ¿En qué coche bon? En el mío y a un Land Rover. Vale, me parece buena idea. A yo también. ¿Y si nos remonta a la playa? El ¡En cambio yo! Y después nos monta un hotel. ¿A qué hotel y a qué playa? Pues no sé. Yo tampoco. A la playa al Caribe. Uy, ahí hay un hotel de seis estrellas y tres cuartos. Uy, qué bien. Venga, ve maletas que marchan. Pero tendrán que pedir permiso a nuestros países. Mamá, me deis si está el Caribe. Me pagaré yo. No, no, no, no. y no. Mía no pedí permiso. Pues marchan de noche. Venga, adiós. Adiós. Ay, que me des a ver shampoo. Ya entiendo de sobras. Oh, comprad un ambiente a lo que esto puede. Pero Mario, se con más o menos. Para cuenta, Mario, que te estampas. ¡Mira el hotel! ¿O han reservado? Sí, a nombre de Nereandro. Sí, la habitación 107. Por favor, me das las claus. ¡Merci! A meterse el bañador y a la plancha. ¡Miráis si es hippie. ¡Qué gracia! Venid a surfear con nos atrás. No nos apetece, que son cansados. Bueno a la siesta? ¿A todo esto? ¿Con caduca la ITV de ¿A qué preguntas eso? Os mació un caduca en Maitín. Os pues ya podéis marchar, si no, ya verás. ¿Pero a cuál? A la de Victorino Marciano. Pff, maitín van bueno, a tener un día pro largo. Con esta preocupación me entra trabado ¿Qué final? tal pasa la tú y torna a casa y si no si, si nos no levanta la placha es que me quedan blancos. blanco no no. no sé qué tenéis Uy, que me quedan blanco. ¡Pero <laughs> ya yeah. espera, espera ¿Ación? qué que pasar la idea espera, espera que... <risa>